segunda grabación, ya me he equivocado la primera he hecho un errorcillo, bueno eh, diario de trae, el día 8 de febrero ¿vale? vamos para hacia la mecha del Vallés, una hora de ida, una hora de vuelta ¿vale? y ya está, voy a cambiarme tengo el coche aquí y ya está, Perfecta, ¿vale? ahorita 20 kilómetros, por ahí andaremos ¿vale? iremos de tranqui grabando alguna cosita del río, alguna cosita que esté chula, ¿vale? venga seguimos Bueno, aquí es la fase de elegir, ¿vale? Lo que tienes que mirar es cuántos grados tienes, 10 grados, bueno, no se ve, no lo veis más hacer sombra, pero bueno, hay de grado está subiendo había 8, está subiendo a 10 el aire fresco y lo que hay que hacer es eso, un poco, analizar un poco la situación y decir, vale, guantes, no guantes, vamos para el mediodía, como voy para el mediodía, en principio menos de 10 ya no va a haber, menos de 10 no va a haber en dos horas, si ya largo 4 o 5 horas, a lo mejor sí que habría menos de 10, ¿no? Pero bueno, como ahora vamos para mediodía, van a ser como mucho 2 horas, en principio menos de 10 no va a haber, ¿vale? Así que por encima de 10, justitos podemos ir sin guantes. Así que vamos a ir sin guantes, sobre todo porque llevo la cámara. Si no llevara la cámara voy con guantes y voy más cómodo. Pero la llevamos, así que. Así que ya está, nos hemos quitado la otra bomba, ya estamos en calcetines. Nos ponemos las bambas de trail, las se mete mete cushion estas de siempre ¿vale? y ya está la duda ahora era si llevo cortavientos o llevo, o llevo membrana así que membrana no llevaremos de momento no va a llover a la tarde podría llover pero de momento no va a llover eh, tal como veo yo el día, ¿eh? tal como veo yo las nubes y tal como veo la situación eso hay que mirarlo y al final un poco ya de muchas veces al final ves si te puede caer o no te puede caer Así que la idea al principio es llevar la camiseta un poco fina, la de manga larga pero fina, ¿vale? Y eh... el cortavientos lo vamos a llevar detrás, por si acaso, pero ya está. Cortavientos detrás, el, el ligero este que está medio reventado ya, la cremallera, y ya está. Con eso nos vamos a apañar. Y ahora a veré si cojo calcetines un poco más largos, que serían estos, un poquito más, más largos, un poquito que sube nada, un trocito de pie, pero muy poco más. O los normales cortos. Los cortos son más gordos y son mejores. Estos son más finos. Y no, no va igual. La planta del pie se roza más. No es que te roce no es que te hagan pollas, pero no vas igual. El otro ahí es la mejor de, del rozamiento. Pero bueno, lo que tenemos. vale ya está. Y con la mochila de siempre porque tengo que guardar la cámara. Dije, ¿la voy a hacer 20 y tal. Pues sí, podía ir con una riñonera y ya está. Pero claro, tengo que llevar cámara. Tengo que llevar móvil. Tengo... No, al final, tienes que llevar tantas cosas que... Eh, al final te obliga a llevar mochila ¿vale? Pues venga, voy a cambiarme corriendo Que no me da tiempo ¡Empezamos! Al final había que cogerse las mallas largas Porque las cortas Estaba el aire un poco, se ha nublado Ahora está, ha salido otra vez pero se si había nublado, digo ya verás, como estemos todo el día nublados. Digo las mallas cortas es demasiado. Demasiado pretender. Me gustan más pero no, no se podía. Hubiera pasado frío. Ayer llovió, pero muchísimo, muchísimo. Está el río bien, bien. Se ha limpiado el río también. De algún resto de... Siempre algún plástico. Hay también hojas, a veces ramas. Parece que se ha limpiado. Está un poco turbia el agua. Pero bueno, es normal si ha subido el caudal. Bueno, no está mal para lo que es el que suele haber muy poquita agua. Demasiada agua lleva. Bueno, a ver los peces si siguen. Eh, bueno, ahora no los veo. Pero bueno, tienen que estar como siempre. Por ahí están, un poco escondidos por ahí detrás de las. en la parte esa de penumbra de las tartas. Que donde ellos se esconden. Venga, a ver si se mantiene un poco el sol y nos calienta un poquito. Que se nota el aire frío en las manos, ¿eh? un poquito se nota. Y ahora vamos a ver un momento el lago. y Os lo enseño y sigo. A ver cómo lo hacemos para no molestar mucho a los pajaritos. Eh, bueno, allí hay uno grande, ¿eh? Pero bueno, ahora no lo puedo indicar. Está en medio. Es una especie de garza real o garza que no sea real. Pero una garza, vale. Sí, ya se ha ido. Ahora queda un pato. Ah, no, sí, está allí. Está. Ahora se ha ido volando ahora pasará para allá, mira, ahí la veis ahí. bueno, está bastante lleno, llega hasta aquí prácticamente bastante lleno bueno, pues venga seguimos Houston, tenemos un problema. Bueno. Venga, va, os explico cómo se cruzan los ríos cuando es muy poca agua y a costa de mojarme. Seguramente me moje un poco, pero bueno, es básicamente un treno corto. Me da igual, no le va a salir a ampolla, no le va a dar tiempo, ¿vale? Bueno, pues lo que tenéis que hacer cuando hay esta altura de agua que es suficiente para que la bamba la bamba ahí la va a sobrepasar ¿vale? tenéis que meter los pies al revés tenéis que poner los pies así así y de puntillas ¿vale? no es que garanticemos que no nos vamos a mojar nada pero vamos a evitar lo más gordo ¿vale? vamos a probar y si me mojo pues mala suerte no puedo hacer otra cosa porque no voy a dar la vuelta a un kilómetro y pico a dar la vuelta por un puente de, de coche ¿vale? así que venga, me concentro y voy a dormir a lo mío Que si no me mojaré mucho más Me ir aquí en la parte esta Que es donde hay un poco menos de profundidad <risa> Un poquito menos Buah, me estoy mojando toda la puntera Pero bueno Ya está, me mojo la puntera Tampoco me puedo arriesgar Ven aquí que me caigo delante Y ya está, me mojo la puntera Del derecho sobre todo Pero la parte del talón Queda bien ¿eh? La parte del talón la salvamos vale vale nos hemos mojado bueno, ya lo veis, de aquí para adelante todo, pero el talón y toda esta parte de aquí atrás está salvada por lo tanto, razonablemente sí, no, no hay tanta agua como para quitármelo la plantilla haya absorbido todo el agua o sea que no, no voy a gotear aunque me lo quite, así que veis, ya lo estoy imparado para que no pasen los coches, pero yo no soy un coche, entonces venga, seguimos que esto está contando a la vuelta ya veré si paso por ahí o ya me doy la vuelta sabiéndolo ya veremos voy a aprovechar que estoy en el parque del Toning. él ya lo conoce eh, bueno voy a explicar cómo me estiro yo aquí yo no lo hago nunca en el parque, el otro día sí que lo hice un momento, pero hice lo que es el colgarse de las manos no de los pies, pero voy a intentar colgarme de los pies aquí, que yo aquí no lo he hecho yo lo hago en casa, en otra cosa que tengo ¿vale? así que bueno, vamos a grabar un poco, a ver, para estirarse la vértebra de la gente que estamos fastidiados de la espalda, ¿vale? ya crónicos de toda la vida, ¿vale? de toda la vida o de bastantes años, bueno vamos a ver si se ve yo creo que sí, ¿vale? Pues nada, voy a quitarme esto, porque si no se me caerán las cosas y mal vamos con el móvil y todas las cosas que llevo, ¿vale? Pues nada, colgarse este sería muy sencillo. Colgarse, suspenderse, balancearse un poquito y ya está. Eh, podéis buscar uno más alto, ¿vale? Pero básicamente sería si colgarse, lo ideal sería en uno que esté lo bastante alto, ¿no? Pero bueno, que esté más alto que este y os balanceáis un poquito para adelante y para atrás, ¿vale? Y también podéis hacer el, lo que es hacer las, las típicas abdominales para arriba, aquí está muy corto esto, ¿vale? Y eso también va bien para que la, la espalda de atrás haga uh, giro un poco, ¿vale? Y luego vamos a hacer el, esto de que colgaros, ya digo, a plomo. Estirado de la parte y quedados ahí colgados un rato, ¿vale? Como si hace, le metes presión, ¿vale? Y ya está suspendido. Venga, el otro. Aquí no sé si me va a salir, pero vamos a intentarlo. A ver, sí, yo creo que sí. Apalancándome un poco. A vamos a hacerlo desde este lateral. ¿Vale? Ya está, vale, ya está. Vale, esto es un poco delicado, ¿eh? pero bueno, con práctica. Y ahora ya entráis, vale. Vale, es sencillo. Pincha un poco los gemelos, pincha ahí porque esto no es acolchado. Podéis traeros algún tipo de, de esponja, vale, ya está. Y os balanceáis y ya está. Y con esto. La espalda va increíble, increíble Esto es lo mejor del mundo Vale, ya está Pues listo, yo creo que se ha visto, ¿no? Pues esto de verdad, lo voy a dejar como un vídeo suelto De cómo tirarse en un parque Que no es que yo sea ningún profesional, ya lo habéis visto Es un poco chapuzas, pero Lo mejor para la espalda, los que estamos jodidos ya con años Lo mejor vale, ya he hecho los 10 bueno, pues me doy la vuelta, voy a mirar un segundo el móvil voy a hacer una pausa voy a mirar el móvil por si tuviera algún whatsapp o algo importante eh, 57 minutos, ¿no? a 5.43 venga, le hago una pausa y me doy la vuelta porque tengo 40 y pico minutos para hacer 10K más o menos, ¿eh? así que es un poco de bajada corto, venga, me doy la vuelta volando luego grabo un poquito corriendo Aquí vienen las cabritas, las ovejillas. Hola. ¿Qué tal? Voy grabando. ¿Ah, <ríe> no va a salir <risa> las ovejillas. Venga, Deu. El pastor ya me conoce desde hace tiempo, por eso me pregunto, ¿dices eso qué es? Y voy grabando. Estaban antes ahí esperando. Son de esta casa de palles de aquí. Y estaban esperando, antes cuando he venido para acá, estaban ya esperando la puerta que la sacaran. A pasear, a pastar. Dio un montón de viento en contra. ¡Una mierda! Se acabó el récord. Me vienen por aquí detrás. ¡Hola guapa! Este es otro, otro otro pastor. Con más ovejillas. Paso despacio para no asustarla mucho. Bueno, paso despacio. Hola. Chicos, hoy no tenemos escapatoria. Vamos a tirar esto, por ti. Ya está. Si no, me tiro demasiado rápido. Para hacerlo. No tengo tiempo. Ahora se me ha mojado más la izquierda que la derecha. Antes fue al revés. Nos quedan 3 kilómetros, así que 3K me da igual ir chorreando. Bueno, la niña guapa se ha estropeado, no se ha estropeado, a ver, con el frío, con lo que sea, se ha vuelto un poco tonta y no arranca, ¿sabes? Le das, ya le puedes dar al botón este, al de abajo del, del kit de, de grabar el kit rápido, que graba con solo y luego darle al botón, que es como lo llevo yo siempre y no la niña, pero mira sí la llevo para que veáis un poco cómo va, así luego la la largas así ¿vale? le metes todo el todo el tinglado así, ¿vale? la así, y esto claro hay que guardarlo cada vez, cada vez tienes que estar guardándola detrás en la en la mochila, ¿vale? Mira, os enseño pues nada, la tengo que poner recta que esté un poco apretadita y entonces, bueno, ahora no me va a caber porque estoy con el asiento pero la metes aquí detrás, la pasas toda detrás de la mochila, hasta abajo del todo y ya está, y así cada vez y entonces claro, cada vez tienes que pasar a andar cada vez que viene. entonces eh, pierdes un poco de tiempo, pero bueno, razonablemente bueno, sesión eh, a ver 20.06 tiempo, una hora 46 a 5.23 me parece algo así, bueno, no no tengo tiempo, ¿vale? Ya está, del nivel marcado a 195, la última vez que lo he mirado 126, por ahí andará, ¿vale? Y ya está, lo dejamos aquí, hasta la próxima Diario de el 8 de febrero hasta La próxima, que voy a hacer de comer que viene la jefa, y la jefa no, no discute, la jefa hay que hacerle caso Venga, hasta luego